Hola, soy Luis Rojas de geñoy. La actual pandemia del COVID-19 vino a golpear de múltiples maneras a la sociedad mundial y la sociedad paraguaya. Eh, además de eh, mostrar la precariedad del sistema público de salud y los problemas laborales a raíz del, de la política de aislamiento y sus consecuencias en el trabajo de la gente. La, la precariedad laboral también nos ha mostrado un sistema alimentario altamente deficiente con muchos problemas que tiene que ver con un sistema de producción agrícola que no responde a las necesidades de las mayorías sociales, sino que tenemos un sistema agrícola productivo orientado a la agroexportación de commodities desde Paraguay principalmente soja y carne. Eh, con lo cual se acapara los recursos productivos, tierra, eh, crédito público, crédito privado, eh, agua, y se orienta a la producción de esas materias primas para el mercado internacional. Esto genera una escasa producción de alimentos sanos, de alimentos frescos, para la, para la población paraguaya, por lo cual el Paraguay tiene que depender de la importación de alimentos para alimentarse en esta crisis esto ha sido muy notorio rápidamente con las medidas de aislamiento empezaron a subir los precios de productos hortícolas de frutas muy de consumo cotidiano la cebolla la papa la naranja el tomate en muchos casos se duplicaron sus precios eh, y también eh, los las, las semillas fueron objeto de rápido encarecimiento y de mucha escasez, de poca disponibilidad. Entonces la situación alimentaria de las familias rápidamente se vio afectada, a lo cual se suma los escasos ingresos o los menores ingresos en esta coyuntura económica. Entonces la, burla, la, la situación alimentaria viene deteriorándose eh, rápidamente dependemos en un 95% hoy de importación de, la, de, de producción del Brasil y de la Argentina en rubros eh, básicos. Y eh, en caso de que la pandemia se profundice, la situación se agudice, la situación alimentaria va a empeorar rápidamente. Eh, por, probablemente los precios eh, escalen aún más y no tenemos una política desde el Estado, del gobierno para eh, enfrentar esta vulnerabilidad alimentaria, este déficit alimentario por lo cual en Paraguay nos amenaza, nos acecha la posibilidad de una hambruna de una situación de degradación alimentaria, económica y social para lo cual necesitamos revertir desde la sociedad, desde las organizaciones sociales eh, y la solidaridad internacional para lograr revertir esta delicada situación.